Muy buenas a todos, ahora sí que sí, Croco Island Bienvenidos al canal, aquí vuestro hombre bandolero 7.0 Y por fin hemos conseguido descargarlo, no sé qué, qué rayos pasaba Vale, aquí tenemos a Avery Vale, hay un montón, ¿eh? 30, no los vamos a ver a todos Pff, Vela, yo que sé, hay, hay mucho, ¿vale? Tenemos al cocodrilo y todo, ¿vale? Aquí el Mr. Croco Que es el que hay que conseguir Pero bueno Un Objeto o algo ¿Qué os parece? Este es Ren Eh, no, me voy Pues ya no No sé Van todos aquí con la camisetilla y tal Este está muy chulo, el Isaac No sé ¿Qué os parece? Hay 30, ¿vale? Todo esto que tenéis aquí. Me ha gustado ese de la gorrilla, no sé, y la camiseta de, del cocodrilo. También podríamos elegir el cocodrilo. Venga, vamos a ir al Mr. Cross. Ahí está. Para eso el protagonista, el de la Cost. Ahí. Estamos haciendo ahí publicidad a tope. Venga, pues equipamos. Vale, nuestro personaje. Nos vamos atrás. Son, son todos mis aspectos. Y ahí lo tenemos el personaje. Venga. Y aquí estamos, en Croco Island. Señores y señores. Jóvenes y mayores. Aquí estamos. En Minecraft. Ojo que tienen yate y todo, ¿eh? Aquí en el puerto. <ríe> y alguien allí, parece. No sé, una plantita o algo Bueno, vamos a ver, objetivo Contrate en el minecar? Oh Dios, ya me ha da dado fallo Ya me ha da dado fallo Ahora, uff Qué pieza de colgada se había pegado Madre mía, aquí está La cartita, venga, vamos a encontrar la cartita A ver qué nos cuenta Bien Esto, cuatro moneditas Ah, vale, tenemos que montarnos aquí Ok Nos bueno, va a dar aquí un ¡Ay, ¡Hey! ¡Odio! ¡Que se me fue! <ríe> vale, no dan otra ¡Oh, qué susto me ha dado! Por empujarle Venga, montamos Y salimos, vámonos ¡Odio! <ríe> ¡Odio la vagoneta! Está un poquito bugueado el juego, ¿eh? No sé yo qué deciros A ver Aquí le pego Me llevo la vagoneta Ah, vale si lo Tenemos que irnos Venga Vamos mirando por aquí, ¿vale? A ver lo que nos enseño Ok pues va a ver, eh. Locación encontrada Entra la, la entrada Uno de 45 No sé si Bueno, hemos encontrado dos maneras de plata Por lo que parece Yo no me he de, de la vagoneta Hasta que Hasta que termine si acaso podemos cambiar aquí la vista Para que se vea un poquito No sé ¿Qué os parece? Vale Ojo, la peña Cómo nos saluda aquí, eh Estos son los skins Mira, mira Ahí está el, el croco Ojo ahí Está mala vista ahí en primera persona estoy jugando al tenis Ujo, eh, pedazo de isla que tenemos El centro de la ciudad Madre mía, chavales Cuántas cositas No sé qué voy cogiendo, pero bueno Más monedas de plata Ya que por fin he conseguido descargarlo, pues digo, lo, lo traigo Vale, ahí hemos pillado algo más, parece No sé Ruedito haz ojo oh, ojo. Oh, oh. Pillamos aquí Velocidad la montaña rusa Bueno, bueno Cocodrilo allí en el fondo Ostras, cómo se le han currado Vamos, el cocodrilo ¿Por qué coemos? Toma un poquito lentito No sé si será por mi conexión o por el juego Pero bueno Yo lo tengo por cable Así que Hasta ahora lo pasa que se suele conectar toda la peña Fuego artificial y todo, eh mira el cocodrilo es gigante, eh era, era. Y ese por qué no lo hemos cogido, tío Ahí había otra de esas, eh Bueno, bueno, bueno A ver, aquí hay más Más de esas Yo no sé si me tendría que bajar o qué, tío Para coger la, la Tarjetilla esa Pero bueno Eh Pues ya parece el final, eh Del paseo A ver, este nos dice algo Teleport siguen tirando fuegos por allí, ¿eh? Vale Un trabagoneta y todo, ¿eh? <ríe> que hay unas malas A ver, el otro nos teletransportaba Vamos a ver esto que nos da Más moneditas, bien, bien No sé para qué servirán, pero bueno Ya lo descubriremos Este... ¿A dónde nos teletransporta? Falta más entradas, ¿eh? ¡Hola, amigo ¡Ojo! Oh, como me caiga, la liamos. Vale, un montón de bosque. Una buena torre. Edificios. Rascacielos. Hay de todo, ¿eh? Niebla y todo. <ríe> los bloques me imagino que no los podré romper todavía. No. Este no es de voy a intentar hablar con él, a ver Selecciona una categoría de destino de teletransporte Vale, tenemos las marcas de la tierra o algo así, los minijuegos Y las torres de litra No tengo ni idea, vamos a darle primero, a ver Bueno, vale, lo que hemos encontrado Vale, centro de la ciudad, entrada del parque, el estadio la Tienda del centro de la ciudad La tienda FTG, no sé lo que será y tienda de tenis ¿Qué os parece? No sé, vamos aquí al centro de la ciudad, a la primera No tengo ni idea ¿Qué es? Scavenger ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Puedo fabricar o algo no? De momento no puedo fabricar nada ni Ni nada Tengo ahí la vagoneta Bueno Hola David, ¿no por aquí? Al fin lo he conseguido descargar. A ver, no sé qué es esto, ¿eh? Puns para empezar. Este, ¿qué pasa? Va lentito y ahí con poquito de la, parece. Caza de Scavenger. Si sí, algo nos dijo, esto es... Creo que hay que buscarle las la piezas o algo, unos, unos artículos. A ver. mini Game empieza en 10 segundos. ¿Qué tengo que hacer? encontrarle la raqueta de tenis Vale, vale Vamos a ver Está perdida A ver, ¿dónde la encontramos, tío? La barra, la distancia, ojo Bueno, bueno, cualquiera encuentra la raqueta A ver Ahora va rapidito, ¿eh? ¿Esto qué Activado. No tengo ni idea, ¿eh? 33, 34, 35, lo mismo. A ver. el 40, no. Es que no sé. Ahí creo que no, Que nos vamos. A ver. Nos vamos, nos vamos. No sé. Más tarjetillas. No da moneda ni nada. Ahora. Vamos, ah, no. 11. Más ah, regulinchi esto, pero bueno. Corramos bastante, ¿eh? Por lo que veo. No sé qué es esto. Algún edificio o algo. Más ah, regulinchi. A ver si encontramos la. La. La raqueta. Sí, iba a ir al Fortnite, pero al final, como he visto que se me ha descargado, lo he intentado. Pues lo he subido rápido. Para que veáis que funciona. Y para echarnos. Tenemos unas bota, ¿vale? Por eso corremos tanto. Lo que no sé es dónde está. Está en progreso. Y no sé, ¿vale? Eso que me dice 100, 101, no. No entiendo muy bien. Aquí está. La encontramos, chavales Bien, he encontrado una figura de acción ¡Ojo! Ah, que encuentre ahora la figura de acción Vale, vale Así ver si no Esta la he encontrado de pura casualidad Pues bueno Vamos a ver La figura de acción Vale Dice que está en proceso 135, 136. A ver. Si le doy sprinkles, romá y todo, eh. 11 9. ¿Esto qué es un loro, tío? ¿Qué? Tengo más velocidad por 30 segundos. ¿Esto qué es un loro? ¿Una cacatúa? Pero no la hago nada. ¡Uy! ¿Qué le he pegado ahí? Perdón. Perdón, perdón. No hay nada por aquí, ¿no? Ahora, corres con tela, ¿eh? <ríe> Madre mía, chaval ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la figura de acción A ver dónde está Por qué no tengo ni idea Debería a estar por aquí, ¿no? ¿Otro amigo? ¿Todo el mapa o qué? Ah, vale, nos podemos teletransportar Hombre, me gustaría encontrar la figura de acción, no sé ¿Qué pensáis? Ok, muchas gracias, David No, oh, si sí se nota, si sí se nota Muchas gracias, tío No tengo ni idea dónde estará la figura de acción, eh Y hemos venido ya En algún sitio de esto debe de andar La otra estaba por aquí cerquita Y la he encontrado fácil pero la otra. No la esconda mucho. Bueno, algún edificio de estos podemos entrar. ¿Cómo suena esto, eh? Suena diferente. Dice es una letra amarilla. En el. En el fondo. No sé. ¡Una ovejita! Tovejita. Voy a coger un poquito de <ríe> De carne Vale, es este la <ríe> Y los números esos, tío Que está todo aumentando? no sé qué es eso A ver, quedan tres minutos No sé ¿Cómo le encuentro yo aquí este muchacho, la figura de acción? ¿Qué os parece a vosotros? Hola de nuevo, pellete Gracias no sé por pasarte Te has quedado ahí esperándome en el Fortnite también, ¿no? Lo siento, padre A ver Bueno, telar. El grifo no es lo que queremos no es lo que queremos Piazo bater, ¿no? ¿O qué es esto? Es un bater ahí tremendo, ¿no? Aquí una palanca, ¿para qué, tío? Ni idea Tira de la cadena, ¿o qué? Hay muchas palanquitas aquí, por lo que veo Ni idea, pero me quedan dos minutos Y nos vamos a encontrar el La figura de acción del colega este no tengo ni idea de dónde puede estar. Tan lejos no debe estar, ¿no? La vaquita. Ah, no, es un oso panda. Ojo que hay animales y todo. Bueno, ya hemos visto la abejita, la pero vamos. No sé para qué será este. El pandita, como juega ahí. Dando vueltecita. Ojo que tenemos bicicleta. Voy a montar. Sí, tío. Qué guay. A ver, ahí me ha salido algo también, ¿eh? Taller power. Activado. Venga, a ver si podemos ir, tío. Me dice que está ahí, eh. A ver. A ver. Si llego, un minuto queda, tío. ¿Dónde entro? Jopeta. Oh, no entramos a la entrada. Tiene que soltar la bicicleta o algo ah. Porque Me está dificultando Venga, lo dejamos ahí Está por aquí A ver, a ver, a ver Si llegamos que queda un minuto ¿Dónde, dónde? Ojo, oh, está ahí ¿Cómo llegó ahí, tío? Aquí, aquí, aquí, aquí Venga, que lo hemos encontrado, que lo hemos encontrado Uff Torre Eiffel. Bien, tío, porque daban 30 segundos o menos, ¿eh? Ah, bueno, que ahora hemos encontrado la figuración. Ahora la, la Torre Eiffel. Oh, ostras, tú. ¿Otra vez bicicleta o qué? Tiene que darme 10 segundos. No, no, ya no. Ya no. Hemos tardado mucho. Con la otra. Ah. Bueno, 10 monedas de bronce. Está bien. Vale, vale, son es minijuegos. Vale, vale. Bueno, hemos encontrado dos. A ver dónde estaba. ¡Ojo! El, otra vez la cacatúa esta. <ríe> el lorito. Bueno, ahora el lorito. A ver dónde estaba el otro amigo. Así si podemos. Hablar con él y nos teletransportamos a otro. A ver. La del parque, el estadio. vamos a. La tienda de tenis, a ver si podemos jugar tenis o algo, no sé Tenemos monedita, eh, ¿qué pasa? Ahí, estamos aquí ya Vale, mira la bicicletilla, eh Vale, tienen agua y todo Muy molona Y me indica algo también, ¿vale? No sé qué será Y aquí tenemos otro mira, Aquí está la, la tienda, parece, eh Ujo, también tenemos aquí un coche ¿Un G okay. o qué? Tenemos coche Cajero automático Estos están ahí va, bailando Más o menos como la, como la tienda de... Ah, pero mira, este por lo menos tiene NPC La tienda de Puma no tenía NPC ni nada para vender Esto es lo que decía Vale Okay. Bueno Intercambiar, vamos a ver, la tiendecilla esta, ojo, que tenemos moto de agua y todo una zapatilla me puedo comprar o algo eh, sí, sí, pues si te lo he dicho ya, David. Te lo he dicho, David, que al final me ha, me ha descargado el, el mundo y pues ya lo he subido de nuevo Es que me había chafado mucho, me extrañaba que no cargara Me ha costado, eh, me ha costado cargarlo, pero 63 megas creo que han sido al final Mirad, podemos comprar pantalones y zapatillas, esto nos puede venir bien, no sé Pantalones y zapatillas de momento No sé es la Cos Vale Las de oro son las que no tenemos de momento 9 de plata y 21 de bronce ¡Ojo, eh! La motillo de agua <ríe> El coche... Eh, yo creo que es igual que el que tenemos en la puerta, ¿eh? Y esto parece una camiseta del de cocodrilo Pantalón blanco y zapatilla azules No sé, voy a pillar una zapatilla, a ver ¿Vale? Y pantalón... ¿El de cuadro o el negro este? Creo que este negro. No sé. No sé qué diferencia hay entre este y este, ¿vale? Pse. El otro cuadro... Este... La quito... No sé. Da igual, en verdad, da igual. Así que, este mismo. Vale, pues ya está. Me voy a equipar a ver. A ver si quiere equiparse. Aquí está. pantalón la coz, blanco. Ahí estamos. Y zapatos, la cos, azul. Pues así vamos nosotros. Ay, nos faltaría la camiseta. Ok. Y raquetitas no me venden ni nada. <ríe> A ver, tres, no. Es de dadón, ¿no vale? Sí, la de la las es que hace mucho tenis. Y pa, y me sale algo, ¿eh? Ver, vale. mucho simbolito, oye, ha cambiado, ¿eh? Esto no habla ni nada, se van cambiando. O son hologramas o la atravesamos y todo. No son hologramas. Ah, mira, tenemos aquí. A ver, cajero. Vamos a ver, con 10 de plata nos da una de oro ahí, ¿vale? Bueno, podemos intercambiar. Un momento dado. Claro. Ya no tengo más. Así que esperarnos a tener alguna de plata más. Son 10 de bronce por una de plata, eh Es un timo que flipa, pero bueno La vida es así No la he invitado yo Bueno, vamos a ver qué encontramos a ver, Aquí un viajecito, nuestro coche A ver esa se señal, a ver qué a ver, Tenemos aquí un Un simbolito, la ciudad, la aventura de los árboles El parkour island Es verdad que se puede hacer parkour también ¡Ostras! Esto es lo que yo quiero, tío La motilla de agua <ríe> Pues sí, vamos a ir para allá Para la motilla de agua Campo de tenis, lo podemos intentar también El campo de tenis A ver... Vale, ojo que hay también aviones Y todo, ¿eh? Guau, guau, chaval ¿Qué Hacemos a mí el campo de tenis un momentillo A ver qué tal se nos da el campo de tenis Así si lo encontramos No sé por dónde estará Lo mismo este edificio A ver No tengo ni idea O oh, está grande, ¿eh? Vale, bueno, aquí no hay nada Arriba hay unas clarillas, pero no sé Bajo No sé qué, bueno, aquí tenemos de todo Aquí hay una tartita No me la puedo comer <ríe> Ya que me lo iba a comer yo Vale, en una fusión No me lo puedo llevar No es de construcción, ¿vale? Es simplemente, pues, haciendo los minijuegos Consiguiendo moneditas Y viendo todo lo que tenemos aquí A ver, mira, mira Otra tarjetilla de... De la cosa Dame moneda Mira, ya tenemos una de oro ¿Veis? Hay que dar mucha huerta por aquí por el mundo Mira, palo de golf Dame palo de golf, hombre y ahí hemos mejorado también la armadura O sea que bien Vale Pista de tenis, vale, la encontré <ríe> Que me va a comer Venga, si podemos jugar una partidita, ¿no? Hola, amigo No, este es el teletransporte No sé si tenemos que comprar algo O qué En principio creo que no Simplemente hablar con alguno de estos Y yo qué sé Hola, Foxy Bienvenido, muchas gracias. No se olvide dejar el like, chavales. Que ayuda mucho al canal. Suscribirse si no lo estáis. Bien, <ríe> me sale el hablar finolis. Bueno, vamos a ver. Creo que allí, ¿no? No sé. Aquí, vale. El anillo para recibir moneda. Vamos a ver. Si puedo, tenemos aquí la... <ríe> Ojo, que estamos aquí ya, ¿eh? Chavales. ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Que no le da bien! Toma. Ah, vale, que hay que meterla en él. El... Vale, vale. Ojo, no le doy a ninguna. No mía la para allá, tío, pero. Bueno, bueno, qué mal. Va Cualquiera lo mete ahí en el, en el anillo, mi. Me su. Va a faltar? Bueno, bueno, bueno. No me he tenido una seguro. Si es que no le doy. <ríe> ya que me ha de vista, porque si no.. Vaya. Vale, vale. ¡Ey, ay! Eh! <ríe> ¡Que salto le doy! ¡Que salto le doy! <ríe> ¡Qué va, tío! Esto es imposible. Yo lo he visto. Esto más fácil. En el vídeo y no. Madre mía, chaval. Aquí va, tío. Aquí la mitad. aquí le pego el loro. Qué difícil es esto, ¿no? Aquí no vamos a ganar ni una. Sí, sí, eh. sí, esto. Y Dualsor no va muy bien, pero. Pero, tío. No, ve que no le doy. No le doy. En el aire no le doy. Vaya rollo. Pero bueno. Pues se van para atrás y todo. Buah. A ver, a ver. Nah, tío. Está muy mal, ¿eh? La raqueta esta. <ríe> ¿Ahora o qué? no la damos, ¿eh? A ver si me la tira para mi lado o algo. Ahí va. Ni por el medio, ni... Por el lado. Pasa por lo harto mía, ¿eh? no hace el amago de darle bien está es difícil, vamos a pasar del tenis, yo creía que íbamos a jugar un tenis con alguien o algo pero fijaros que es que no meto ni una madre mía, chaval sí, sí tenemos tres pistas y todo para tirarnos aquí todo el día, vamos y de río para recibir moneda pero sí, claro Dale tú al... A ver, y desde aquí, tío Lánzame aquí Aquí, la, aquí, a la raqueta A ver, se va para atrás y todo, tío Qué mal Qué low Eh, mira que le doy, pero no, eh Ahí Lo intento No será que no lo intente <ríe> Y yo si me pongo aquí. Se va para atrás. Se va para atrás. Nada, no la meto ni de casualidad. Es más que me la manda para allá para. Pasa por lo harto mía y no. No le doy, tío. Luego desde aquí es que la mando a perpiñán. Bien, hombre, hombre, una menos más. Por Dios, ojo, tenemos otro más para arriba ahora. Mismo dejándolo más pulsado. O disparando mucho porque. No. <ríe> Pasa por lo alto y no le da. Sigue lanzando por ahí Yo que sé, tío Al menos hemos ganado una monedilla Pero ya, ya os digo que esta no... Uy, casi A ver si pasa por todos lados Menos... Menos por donde tiene que ir <ríe> Vamos a tener que pasar del tenis, ¿vale? <ríe> El mundo es bastante grande Bueno, ¿dónde están las pelotillas y todo por aquí? <ríe> vale, ya me ha quitado la raqueta y la vaquita, la mato Hola vaquita, soy gobodrilo. cocodrilo Te como, te como, te como Te como Ahí <ríe> Mira, nos da un poquito de experiencia Y más carne Que me voy en vagoneta Bueno, tenemos ya zapatillas, eh Zapatillas y, y pantalones Poca broma Aquí una oveja Aquí, si nos da lana, no, lana no creo que me dé. Pues necesitamos la tijera, pero experiencia si sí me da. y otro de carne. Un columpio, <ríe> cheque columpio, chavales. Bien, vamos con esta tarjetilla, con más moneditas. 18 Esto está para Vale, y hay pajaritos por aquí Animalitos y todo Para explorarlo todo, vale A, a pie, porque Por lo que veo, pues hay cosas ocultas y tal La patúa ya la vimos Esto parece en columpio o algo un gusano Aquí un Vale, qué gracioso, eh No se le ocurra Creo gusano. Y este que parece el parito... Le bajamos el ala o algo. A ver si me deja. Dope. Digo lo mismo, se si le baja el ala o algo. <ríe> lo de las palancas entonces no entiendo. A ver si se las pone, pero bueno. Vamos a poner una bicicletilla o algo. A ver aquí. No me de acuerdo. Y ni nada La araña ¡Eh! El tenis par Vale, pues Nos ha dado Dos moneditas, ¿vale? Es verdad que tenemos que encontrar Las localizaciones Ojo, 4 de 45 Sí, sí Bueno, pues tenemos tareas aquí, ¿eh? Creo que hay saltar y darle Ya lo he probado antes Y no ha no funcionado muy bien Pero bueno, da igual de maneras, Da poca moneda, ¿eh? Que yo el panda El panda no lo voy a matar Pobrecillo, vamos con una bicicletilla o algo que podemos ir con nuestro coche que tenemos ahí, pero bueno, Con una bicicleta. Ahí vamos, ¿vale? ¡Hola, pandita! Aquí tenemos, ¿vale? Ciudad, el parco baila, fil de gana, no sé lo que será. Ese me gustaría, lo de las motas de agua Podríamos intentar a ver si lo encontrábamos De las motas de agua Venga, vamos a ver Si vemos algo Eh, aquí una monedita Una tarjetita que diga Vale, hay que estar atento, eh En coger todo esto Que nos puede venir muy bien El cocodrilo ese me imagino que habrá Que visitarlo también Pero bueno Suena, tío, todo el rato eso qué es, tío <risa> No entiendo ¿Por qué suena todo el rato eso? No sé A ver Por aquí Ese Por aquí Lana blanca, sí, al final no dio lana Corderito <risa> No tenemos carbón, así que Bueno, el cocodrilo Se lo cometó crudo Venga, bueno, seguimos con nuestra bicicleta. Timber jump. Lo que quiero, pero bueno. Si es una localización o algo. No sé. Mira más bicicleta, ¿vale? Estas son verdecillas también. ya Ahí arriba. A ver. Bueno ¿Esto qué es? ¿Que las tengo conseguido? ¿Cómo, tío? Compensa Tengo una edad de oro por 30 minutos No he entendido muy bien, ¿eh? Lo mismo tenemos que saltar Tengo que ir para allá Este no lo sé, ¿eh? ¿Será el parkour? ¿O qué es esto? No, tengo ni idea Aquí hay, tío, más animales cerdito, parece El timber jump será de salto o algo ¿De toda la pinta. Venga, yo voy para lo de las motos de agua. Aquí tenemos el mapilla por si nos queremos teletransportar o algo. Ahí tenemos otra cosita, ¿eh? Eso creo que es una torre. Vale, ya que estamos aquí, la visitamos o algo. Ojo, subía ahí arriba o yo qué sé. Me debería de dar la localización o algo, ¿no? Así si me dio no, porque hay burbujitas, ¿no? Vale. Pues por aquí. Subiendo. Ay, ay, ay. Temporalmente en el litra Venga, aquí tenemos Otra tarjetita de esta, rica. Cuidado. Ahí. Más monedita. Ojo, me ha dado tres. Tres cohetes de fuego artificiales, ¿eh? ¿qué parece? Ojo, hay una islita ¿eh? también. Y un barco allí, ¿eh? <ríe> Parece que se acaba el mundo no es, no es infinito Y tenemos el cocodrilo Bastante grande, desde luego O sea, me ha lanzado un fuego artificial Ya desde aquí, ¿no? No nos va a ver nadie Nada no más que los que <ríe> Estén en el directito, pero bueno Vamos a ver si me deja Dop. Dop. No me acuerdo esto cómo se lanzaba no tengo ni idea duración de, del vuelo uno dice A ver, lo guardamos aquí ¿Tengo capa? Sí, tengo capa ¿Cuándo he cogido yo una capa? No sé ¿Cómo me la han dado y todo? Pues, ojo, no me deja utilizar el fuego artificial No sé A ver No Pues no sé, chavales Me lo dejaré aquí, pero... No sé nada no, vamos para abajo, ¿no? No me va a dejar Lo mismo tengo que avalar yo con esto ahora Con la lita y tal Veremos a ver la opción que voy a pegar Con perdón Veremos a ver la torta que me voy a dar Que me voy a la isla Ojo, me la ha quitado ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Listo Vale, es que me los quita, no sé qué pasa Estamos temporalmente aquí, ¿vale? Muy bien, pero... Me va a quitar el, el cohete y, y como no vuela con las alitas, no sé yo A ver... Sí, algo planeamos, ¿eh? Cae en el río Ese de ahí abajo, ¿no? A ver, yo quiero ir a la isla esa A ver un amistazo Ya hemos visto la torre Bueno, al final me pierdo La moto de agua Vamos a ver, yo quería ir para la moto de agua ¿Dónde está la moto de agua? Estás por el... Por el mar, digo yo ¿Llegaremos al mar desde aquí? ¿Dónde estás por aquí? Ahí enfrente o algo Calculo yo A ver si llegamos Ahora es el tortazo que me voy a pegar Pero muérnete Ahí Ahí Vale, aquí aterrizo ¿Qué os parece mi vuelo? <ríe> he encontrado el beach cabin Ok Vamos a ver, ¿qué es esto? No tengo ni idea, chicos Bien, que he la montilla de agua <ríe> Cuidado, nos caemos Bien, bien, bien Me cojo la azulita Venga Móntate ¡Bien! ¡Ojo! Bien, bien Tenemos Otra monedita A ver qué nos da No, no sé si ponerme las monedas por aquí para verlas Vale Bronce Plata Y oro y así pues vamos viendo lo, lo que tenemos Qué gracioso el cocodrilo, ¿eh? Tiene colita y todo Qué gracioso los yates están bien currados también Esto de piedra, no sé, podría estar de madera o algo, pero bueno Las texturas del Minecraft, ya sabéis bueno, aquí he visto un animalillo o algo sí, tío! ¡Hay calamares! Hay un pulpito de estos yo tengo uno de esos Un llaverito Venga Te lo compro Vamos a ver este ¿Ya este te parece que está mejor, eh Mira, tiene hasta moto y todo Sí, sí, este está mejor Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, Sal, ah, a ver si trae más calerilla. Pero sube Me ha costado, me ha costado Lo reconozco localización encontrada, sede 45 el, el bote de Jonathan Lo veis, hay que visitarlo todo, chavales o pues hay un currelo guapo aquí en el juego, ¿eh? Venga, vamos a ver El sótano aquí que tenemos los camarotes o algo Una tartita que no, no nos hace falta comer ni nada Esto es lo de las pociones Sí No sé utilizar eso, lo de las pociones ¿Alguien sabe utilizar lo de las pociones? Mira, y aquí... Quedan fresh y de limón y de fresa. <ríe> Tienen frigorífico y todo. Bueno. Muy bonito. Dos camarotes. ¿eh? La librería y todo. Pues nada. Hola, Karim. ¿Cuánto tiempo, campeón? Bueno, Y seguro que no va a haber nada Aquí podríamos dormir y todo O sea, como casa o algo, no sé Bueno, nos vamos a nuestro motillo Vamos, no Encuentro los calamares ¿Se podrían matar los calamares? ¿Podríamos intentarlo o qué? ¿Qué os parece? A ver si nos vamos hagamos Ojo, que me echa la tinta Vamos oh, que me he echa la tinta y no veo? ¿Dónde está? Calamarcito. ¿Muerto? ¿Qué? Se me ha perdido, ¿eh? Míralo, míralo. Se quiere escapar. Se quería escapar, pero no. <risa> tenemos tinta, tenemos tinta de calamar. Vale. Salimos, mira. Como somos un cocodrilo, podemos ir nada perfectamente. Sí, sí. Ya le he dado ahí. Su merecido. <risa> No sé para qué quiere la tinta, pero bueno ¡Ojo! ¿Cofre o qué? ¿Qué es esto? Sí, tío ¡Cofrecillo! A ver, por aquí por lo alto no puedo Me voy a caer Me Voy a tirar de él ¡Mira, pezacillo! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, monedita hombre! ¡Ojo, que se han caído aquí abajo! Hay más te caiga, ¿eh? A ver, el oxígeno Recuperamos Yo creo que la he cogido ya toda, ¿eh? 21, 16, 2 No veo ninguna más Por aquí Vale Bueno, pues ya sabemos que hay cofre oculto Nuestro primer cofre Lo malo es el mapa, que no... Aquí no veo el mapa ¡Ay, mira los delfines, tío! ¡Qué graciosillo! Hola, amigos a ver, me agarré a uno, creo, o algo. Míralo. Se hace nuestro amigo. hice un calamar a un ca otro calamar. <ríe> Buena, Karin. Si no lo tiene loco, que no lo vamos a acertar. Calamares por un tubo, ¿eh? Si queremos tinta. me <ríe> Necesitando un garbeo A ver si podemos coger un río o algo No sé, no sé Creo que no que no podremos Ahí tenemos otra torre Creo que no avisa Esto un avisador o algo No sé Porque hace los ruiditos esto Venga, bueno, nos bajamos Ojo Otra... Otra alita o qué O es que es necesario ala Supongo Eh, vamos a ver. Con la tinta calama no hacemos nada, ¿no? Bolsa de tinta. Bueno. ¿qué puedo hacer? Tinte negro, vale. Si pues quiero tintar la lana, sí, míralo. La lana negra, vale. Ok. ¿Qué calamar día? <ríe> Saludito, señor Morci bueno, la negra, alfombra negra y tinte negro es lo que podemos hacer Poca leche <ríe> Es que me gusta también lo de fabricar el crafteo Por eso me gustó mucho el Minecraft En principio lo descargué para Adrián también Venga, aquí tenemos más moneditas Dámelas todas Muchas veces se va la moneda Y la podemos perder Venga, fichita de esta aquí a punta pala Que nos vaya dando moneditas ricas me llevo el bambú ¡Ay, qué rica la caña de azúcar! He visto algo por aquí A ver si... No sé ¿Qué es esto? Una pluma ahí Algún, algún loro de esto Que ha muerto o algo <risa> Aquí con el bosque de bambú Que me voy a perder No hay nada por aquí, ¿no? Y otro de esos y vamos a ver la torre esta Ven Al principio me, hago, me ha costado Pero ahora va bien el juego Ahora va bien Y se deja jugar Al menos se deja jugar que es lo suyo Ven Ostras, aquí no hay nada Lo mismo es el mismo de antes No sé os parece o otro Pero aquí no hay Lo que queremos Bueno Ojo, aqu aquello es el estadio, ¿eh? Hay muchas más cositas Pero aquello es el estadio Allí también tenemos que ir Y nos da los fuegos artificiales Que ya os digo ¿Alguien sabe cómo utilizar los fuegos artificiales? Deberían de poner algún sitio o algo, ¿no? O tirarlo simplemente Pero no me deja... El cohete No sé No me dejo utilizarlo Ni con el L2, ni el R2 Lo mismo volando, no tengo ni idea Pero bueno, como tenemos capa Vamos a ir para el estadio Venga, desearme suerte Ahí vamos, chavales. No, para allá no, para allá a ver, fuerte Ahí vamos, ¿eh? ¿No está mal la capita? qué abajo. Los mandos los tengo un poco cambiados pero bueno. Están picados. picado el campo de tenis, dice. tenis Kurt. Dos moneditas de... De plata, parece. Ojo, ahora sí hemos encontrado el estadio. Eso, eso ¿Y esto, tío? Vale ¿Hacemos algo aquí, no? Sí, lo puedes traer A ver No Otra vez me dejaba Quitar las cosillas estas <risa> Bueno, supongo que tenemos que ir para el otro lado A ver, ostras, esto es grande, ¿eh? Son los servicios que nos queremos ahora Vale A ver, por aquí Tampoco Más servicio y tal Nada, nada a ver. Carrerita. Y a ver si podemos acceder al estadio por ahí de alguna manera. Uh -huh. No sé. Vamos aquí, aquí, aquí. A ver, a ver. Otra vez lo de los. <ríe> ok. Me jugar con alguien. Más que otra cosa. Ver, se va a poner la máquina ya. A ver. Casi, ¿eh? No le, no le llego La raqueta Más para atrás Es que no le doy Ahora sí Por lo mismo le he dado una de las de abajo No tengo ni idea Nada, yo paso del tenis, eh Os lo digo yo, si... Mira, pues le he dado Al final le he dado de casualidad Mira, dos Pff. Tres Ahora Si encontramos el truco Pues mira contra el sitio, eh. Hay que pegarle aquí abajo y ya está, tío. Contra el bus. Chavales. 50 moneditas de bronce. Me ha encontrado el bus, eh. 6 de oro. Venga, tú lanza ahí. Campeón. Vamos a convertir ahí en, en un nadal. Aquí entrenando. Ojo, que llevamos siete monedas de oro ya Bueno, me encontrado aquí el bus, ya Chavales, yo que me iba a ir Lo daba ya por perdido esto El juego Bueno, bueno, ya no tenemos ni sitio para Ahí más, hombre esta no le da muy bien Ojo, ¿qué ha pasado? Ah, que este está Más para arriba Y como no le lance más A fuerte A ver, este de aquí sí me dio Que lance, pero Yo lo voy a pegar aquí, a ver Vamos, oh, le di Pero antes lo estábamos haciendo mejor Desde luego <ríe> Oye, por qué ahora sí antes no, tío? Ahora estamos apuntando muy bien Y no llegan Debería darle más, más fuerte. No llegan, ¿eh? Y así es que es muy difícil darle aquí en el. <ríe> así es muy difícil. A ver. Lo dijo pulsado para ver si llega más. Pero no. Me quiero dar más. Pero bueno, me doy por satisfecho, ¿eh? Ya hemos encontrado ahí más o menos el bu. Vale, hemos hecho un montón. eso pues se nos ha quedado bien alto y más difícil. Sobre todo si no apuntamos bien. Yo con mi cruceta super pocha. Buah. No a ver, se me mueve y todo. Mucho antes se ha quedado. A ver este. Aquí para allá. Venga. Ahí, ahí. Ha dado cinco de plata, ¿eh? Uy, casi. Uy. Era corto, yo creo, ¿eh? No sé con, cómo darle con más potencia. <risa> no llega, no llega. Pero bueno, me he un satisfecho. Encontrado el estadio y todo. O sea que bien. Pues vámonos <ríe> Lo mismo si echamos un vistazo por aquí Pues encontramos más tarjetillas de esas o yo qué sé No tengo ni idea Ahora lo que no sé es salir tampoco de aquí A ver para dónde podemos salir <ríe> Cada... Yo creo que dónde hemos entrado Vale, venga Esto es. Cafetería o algo esto la pinta Vale pues nada, aquí, y ahí la entradita, ¿vale? Del estadio, aquí está otro, otro. Ese, aquí ya más pistas de tenis. Tenemos que buscar un teletransportador de eso y no a otro lado, buscar el cocodrilo. Irnos a otro lado. Aquí estaba. Aquí había un teletransportador de eso. Aquí está. No vamos a otro lado. Yo creo. Porque aquí. Sale la tienda. El edificio ese ya lo visitamos. Venga, vamos a ver a nuestro amigo. Fuimos a la de tenis, creo. Quedaría esta también. Estadio, ya lo hemos... Ya lo hemos visitado Yo Creo que es la misma tienda o es otra Es otra, parece, Esto es otro juego, ¿eh? ¿No? Oh. Fill the gaps Este no sé lo que es Algún tipo de puzzle creo que es este, ¿eh? Ya lo probaremos Ojo y esto, tío no me deja usarlo. No puedo poner ahí la vagoneta o algo? <ríe> Ni idea. Parecen hornos, pero no me deja utilizarlo. Venga, vamos. Si tenemos lo mismo, podemos comprarnos ya una camiseta, yo creo. Vamos, este es otro, ¿eh? Este es otro NPC. Vale. Podríamos comprar la moto, pero ya no me la voy a comprar. La camiseta rosa. Amarilla. Esta no sé qué va, con mancha. Y esta azul. Bueno, no sé si pillar esta de cocodrilo también. La amarilla. Vale, uno tenemos varias monedas. Por acompañar cocodrilo. La otra, pues bueno. Esta me gusta también, desde luego. Me la compro. Tenemos moneditas ahí. No sé si las tendremos que utilizar para algo más, pero bueno. Vamos a ver. Ahí está. La camiseta azul. ¿Vale? Mira qué pinta llevamos. Madre mía. Nos faltaría el casco. No sé. Si dan alguna gorra o qué. Pues estos tienen gorra, pero... A mí no me venden ninguna. Vale. Así que, bueno. Podemos incluso cambiar las monedas pero bueno ¡Ostras, que tenemos un vendedor errante aquí Dios esmeralda vale y nos da cosas también ojo no tengo ni idea chavales piedra brillante aquí la llama bote hoja pequeña ¡Pff! arena brote de acacia los nenúferes y el pozsol ni idea, tío Bueno El vendedor errante, por ahora no tenemos esmeralda No sé dónde las conseguiremos. Ok <ríe> Haremos lo del juego este Ahí hay más coches y todo El transportador que está aquí Y aquí tenemos de 1927 al 2009 Vale Welcome everyone crafting together Ok Bienvenido a todos ah, pues Estupendo Yo Creo que haremos lo siguiente Aquí el minijuego este, ¿vale? Nos vamos a despedir por hoy Yo creo que está muy bien Por hoy, capitulito que hemos hecho ahí Nos dice ahí varios Varios sitios que tenemos que ir No sé, mira, otra localización Field de gas, ¿vale? 9 de 45, Fijaros si nos quedan localizaciones todavía Así que bueno. Intentaremos hacer esto, que no sé cómo irá. ¿Vale? Lo dejaremos ahí pendiente para el próximo capítulo. Ojo, oh, el cubilete, ¿eh? Buah, qué pasada. Perfecto, el cubo de Hellraiser. <ríe> ok. Bueno, nos vamos a ir despidiendo por aquí. Mirad la, la camisetilla y todo. <ríe> aquí nuestro cocodrilo. Así que. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Ya sabéis que lo tenéis gratis Para descargar en la tienda Y continuaremos Si os parece, dejad vuestros comentarios Y vuestros likes Que ayuda mucho al canal Venga Peñita, un saludito para todos Cuídese mucho, chao, chao Hasta la próxima